La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos en lo que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo, Y haces lo que te desestabiliza Pero yo me quedo con, con lo que vino a visitarme la dicha Te ponen muros, te ponen trapié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré Pero yo me quedo, porque desperté, desperté y desperté Porque la vida es un regalo por eso